Es como hacia adelante, o sea, a mí no me... también me ha pasado eso, a menos esta vez, pero por lo menos vuestras funciones son las mismas, no voy a comentar. Es mismo sitio. Sí, sí. puto gato, eh que vamos a primera primera persona no veo nada vamos a en primera persona el puto gato <risa> perdón se ha a quitarlo la puta sí, en el inicio pero no lo encontraba la puta tío la un girada de la tío ¿no? oh, ¿Dios, este no? No, lo voy a sepa pa' es un buen porque tiene que Yo lo he comprado, pegar, pero que de jodido I Se ha eso ¿No se ha ido? Es que no se sé, ha colocado todavía en final en Ahí, ahí. perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Así ah, que es el meli. No, no. Estoy haciendo la nada. La no, nada. ¿Estás la Eh, sí. ¿Estás esperando? Lo eh, ha matado. Parece <risa> que estaba sacando al perro. Ha <risa> sido <Sí>, muy gracioso. <risa> Colores. Portales. Vamos a ir moviendo centro y la otra baldosa, cambio de baldosa. Qué guay. que estar el de bebé dale dale me no, pues, me sí. sí. y... me un poco como antes ¿no? Es verdad que se me ha vencido el tío. No metes ahí dentro, eh, que mete. Tengo una su bolonín. Coge yo primero, cuidado. cuidado Coge el yo primero. Coge. Coge tu, pero Caya, cojo yo al siguiente, eh. No, El no, no, no, no. para atrás, Cuidado. para ¿no? sí, acercando para trupe, para no poder wave. 2 ¿no? Ya vale. Ahora nos vuelve a poner colores. Caraboy. Todo vale. el mundo atento al sitio que le toca ir. Tanto que siempre mirando las marcas de. Esto. Cojo yo primero, cuidado, cuidado. Sí, es que vale, cuidado, cuidado. a la siguiente. La siguiente la pide yo, está loco. Vale, ahí No, me coge ahí, tengo la Queda atrás. que cojo. muy vale, bien. Vale, voy delante para que va más o menos en un sitio de la ah, vida. Vale. Debe saltar. Ahí lo es que voy a tener bien. ¡Cabrón! ¡Qué calor! Se van con parado Ya, de hora. ¿Te fue no, a ir no? la segunda, la Y ahora casi a el strike de le ven? Sí, sí, sí. Bueno, pues le sí, no. cuanto hemos Pero, coño, no sé, que no, que hace más sentido guay ah, pues el ¿no? A se Ahora. pues Se ha cancelado. Se ha cancelado. Se ha cancelado. ha cancelado. Se ha ha empezado a hacer el último. Sí. Gigi's. ¿No abres cofre? Joder, qué desastre, no. es el kill del gato? Sí. ¿El kill del gato? Sí, que el gato me ha puesto en primera persona. <risa> <risa> bueno, puedes decir que Nitro contribuyó. Qué rollo. Es tan difícil. Me he en el nuevo Salog, tío. ¿Y lo, pe lo peor eran los ads. ¿En no, cuanto no han pasado sé. los ads? No, no sé cómo pegar sí. al final.